Algo estoy haciendo mal que no estoy ayudando, o sea, al final mi frustración interna realmente es porque sé que no estoy ayudando a la gente como debería, o sea, porque ha llegado un momento, pues lo que te decía ayer, de estos dos años que me centré tanto en saber quién soy, conocerme más, probar diferentes herramientas, que me he desconectado mucho de la parte tecnológica y cosas así, pues se me han escapado de las manos y ha llegado un momento que he hecho... Wow, y ahora cómo puedo ayudar a la gente porque con lo que antes lo hacía ya no llego entonces evidentemente estoy dejando de ayudar a la gente punto número uno que me frustra que es como sé que, que podría aportar más porque hay mil cosas que, que se me vienen y otro estoy perdiendo dinero pero tú imagínate que no hubiese pasado que nos hubiésemos visto claro y que tú quieres ir tú imagínate que quieres crear tu negocio online quieres ir a Galicia, Galicia es tu negocio online, es en Maldivas, y tú estabas andando en dirección a Andalucía, ibas súper motivada, si, ¿no? si tú no te llegas a, pe a, a, a perder, digamos, o, o, a, o a no saber dónde estabas, como me decías, tío, tú hubieses seguido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, tu destino está aquí arriba, es Galicia, pero tú hubieses seguido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y en un punto, o sea, cada, cada vez que tú no eras consciente de que te estabas perdiendo, te hubieses alejado mucho más del destino, entonces, ese momento en el que estabas, o incluso puedes seguir estando ahora, de hostias, tío, tengo tantas cosas que, que, que no sé por dónde ir y que de repente aparezca yo a modo de guía, a modo de lo, de lo que sea. No lo veo como algo malo, lo veo como, ¡hey! No, para nada. Hay que arreglar el manillar e ir hacia allí y esa es la dirección.